Mi corazón se emociona hablar de la educación adventista. 110 años de historia, 110 años de conquista, 110 años de transformar la vida de muchas generaciones. 110 años de educar la mente, de educar el corazón y de educar las manos. ¡Feliz día de la educación adventista!